Yo, hay que ser lo que pasa en esta vida Tantas tristezas disfrazadas de alegría Tantas verdades sin La línea cierta es en mi clan Bello siempre firme basta. Ocho araganes inspirados en cantar Ocho mentes diferentes para rapear Todos juntos luchando por una misma raza r a p h h Esto es nuestra causa Desde casa man Así es que se ven representando una vez más man. Este es mi clan de lo bien como no es que es Two, three, remember me The dungeon is streamer The death, the money, the B.A.S. the weed Llegué de Nibiru Me invocaron como vi del Juice Culeurero que te enreda sin voodoo Mochando las cabezas con la Excalibur boo. Con más datos que el Popol, boo, boo Torre mini mi estilo es cinta negra De Jiu Jitsu y de Kung Fu boo. Rap de calle donde hemos no has pisado ooh, Chiqui White desde su company ocho barrios rapeando desde casa Desde su rancho pa' su parche cada uno se, se desplaza. desplaza Hip Hop representa esa es la nueva raza Desde la fucking terraza donde entonamos ya tú sabes pasa guasa San Cristóbal City como una 60 esta es la nueva imprenta que revienta Relájate siente paz hemos unido a 8 y ahora vamos por más Prima suelta, la mente no se halla, A mí se me revienta No comprendo los humanos, mucho menos la vida No comprendo la muerte que, que me deja en agonía ¿Qué será lo que pasa en esta sociedad? Todo lo que ven bueno quieren convertirlo en mal Oh uh, yeah, Timber trayendo Trayéndole a este mundo fe de muerte Donde abunda la peste detente Escuchas tos de desde el occidente Llegué a estarte, voy a invitarte Lejos a llevarte, con la música Con la música Oh, oh yeah Oh, yeah Auren, hay una leyenda Llevando la misión, derribando a Babilón, También al dragón, fumando un blon Auren, esta es la visión Auren, para ti y para qué? Que te conforma, y te deforma Deja de vivir una vida, de por qué no te conforme Que nada está bien, que todo es igual Que uno tiene menos y otro se dan más Y yo remenda, y yo remenda Por vivir recuerda, por vivir Saliendo hasta calle a combatir nos quieren dividir, tenemos que dar todo esto para sobrevivir. Ahora vamos a empezar del de gueto a narrar. Esta historia se hace cotidiana, luchar por lo que quieres, no por cosas vanas. Quizás muchas veces nos alejamos de lo que queremos, pero hay que reaccionar. Company, chequeo lirical. Che Che, Enigma, en sí Negro Loco, Guayula Leyenda, Dimmer Bless, Machin 7G. <risa>